Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando el 99% de ustedes, si estuviese en mi lugar, ya estaría subiendo historias, llorando, diciendo cuánta violencia. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco f*** me mandan la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Esto no va dirigido a la gente de Racing. La gente de Racing me la rebanco, que vengan, que me tiren con de todo. ...me sirve. Esto va dedicado a otro tipo de personas. Siempre que hacemos una colecta, atrás trae una polémica. Todas las colectas siempre te destapan una olla, aunque no sea la intención principal de la colecta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es para solucionar un problema que generó la ineficiencia de un grupo de personas que ni siquiera pueden admitir que fueron ineficientes. Entonces, cada vez que hago una colecta, salta un grupito de gente a darme, no saben por dónde agarrarme. De la ley. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos si el 90% de ustedes son unos fracasados. Para mí se divide en cuatro esta ola de violencia. La gente que trabaja en medios y está ensobrada, o sea, recibe plata para hablar bien o mal de algo. La gente que trabaja en medios y habla igual que los ensobrados pero ni siquiera reciben un sobre, o sea, para mí lo más p de todos. La gente que envidia y la gente que le caigo mal. a La gente que trabaja en medios y está en sobrada. Todos conocemos algunos casos que son muy obvios, otros que lo son un poco menos. Hay un montón, un medio que es digital, que se compone mayormente de streamers e influencers. Los conductores reciben un sueldo mensual que es una fortuna, 2, 3, 4 millones de pesos por mes. Eh, por un trabajo muy chiquito de que hablen de pelotudeces y cada tanto hablen mal de esto o hablen bien de aquello medios de comunicación repite lo que dicen los ensobrados, pero ni siquiera reciben un sobre el tercer grupo, los bancos los envidiosos todos somos envidiosos, todos envidiamos gente la envidia muestra la miseria que tenemos como humanos, pero nos sucede después el cuarto grupo el que le te parece, el que le parece es un Nunca te bardea tanto. El que te bardea con mucho odio generalmente se parece mucho a vos y cree que si él fuese vos, sería una mejor versión de vos. Con, con Maratea Ajá. contra todos pero no contra todos, sino contra todo aquel que cuestiona este 5% de la ganancia de la recaudación que hasta acá llegó uh -huh. estamos todos calladitos, estamos todos tranquilos pero nos dijo ensobrados sí. Sí. Por, a todos aquellos que alguna vez cuestionamos es un tema para debatir yo felicito a Maratea porque él está capitalizando uh -huh. Uh -huh. su eh, verdad la confianza que genera en el otro nadie logró lo que logra Maratea pero también es debate. A ver, no a ver. seas polémico el 5%. Yo insisto con lo que conté ayer. Sí. El 5% corresponde al fiduciario. Lo que es polémico es que cuando a él le preguntan en la conferencia de prensa, él no tenía eh, esta, esta misma respuesta. Puede ser que conferencia... no lo sabía, pregunto. ¿Eh? Puede ser que no lo supiera. Sí, pero Puedes eso ser. es lo que uno, lo que uno le critica. Cuando vos vas a una conferencia de prensa sí. a presentar semejante movida sí. en el mundo del fútbol, que es o, un mundo dominado... Llevas... especialistas si especialistas, abogado, que hablen de Hay, eso. Hay de cualquier manera, es cierto, algunas cosas que se están diciendo sobre Maratea y el fideicomiso que son insólitas uh -huh. para atacar a, a Por ejemplo, a ver... se está diciendo que por qué lo hizo en la provincia de Neuquén y no en la provincia de Buenos Aires, que es donde está eh, radicado e Independiente. Bueno, esto es muy fácil de explicarlo. Uh -huh. Primero, el fideicomiso no es un fideicomiso del club. Si fuera un fideicomiso Independiente, tendría que estar radicado en, en la provincia en la de, de Buenos Aires. la Avellaneda. Pero es un fideicomiso privado. ¿Y por qué? Porque, no, porque bien, bien. hay un montón de que no se paga. Claro. Bueno, le vamos claro. a cuestionar eso, claro. me parece bárbaro, no. si lo puede hacer. él lo puede hacer? A bien. Ver, yo te soy vamos sincero. aprendiendo todo de Maratea. Lo cuestionan harían lo mismo, si vos podés inscribir algo en otra provincia Argentina, en donde el impuesto a los sellos es bajísimo y sí. la impuesto de ingresos brutos es bajísimo, sí. lo vas a hacer. El impuesto a los sellos en la provincia de Buenos Aires es 3%. En la provincia de Conquí no llega al 0,5 para... el Bien, en pantalla tenemos ¿eh? estos puntos. Exactamente. A lo mejor, No sé el si cuestionable. cuestionable de... es la palabra. Sí. Sí, no voy a dejar pasar, Santiago Martea, te admiro un montón. Tengo amigas que sin ser del rojo donaron, no sí. puedo creer al margen de eso. Pero eh, no, acá nadie recibe sobres ni para hablar bien de alguien ni para hablar mal de alguien. <risa> aclararlo, sobre todo, porque tú es una claro. persona que tenés mucha confianza, que, que genera confianza en el otro. Te desmiento absolutamente, pero sí, somos un programa de televisión que informa.